Ok, miren, estamos en la ciudad prohibida. De hecho, acabamos de empezar Tuangemen, Tuan que es como la segunda puerta, así que nos queda mucho por recorrer. Es enorme, enorme. Enorme y muy bonito, muy bonito, mucha casa. Igual hace un frío horrendo que... Me impide sacar bonitas fotos porque saco la mano y me duele del frío. Tal Gonzalo. ¿Qué te parece la ciudad prohibida, lo poquito que muy hemos visto? Buena, muy buena, muy es buena. enorme, gigante. Gigante, gigante, muy bonita. Ahí vemos también, hay mucha gente, mucha gente. No sé qué le pasa a la luz, pero... Sí, mucha gente. Muy bonita. Así que vamos a seguir recorriendo.